Eh, queridos amigos y amigas, eh, para mí es eh, importante, quiero decirlo personalmente, esta colaboración con Ampier y con lo que es una causa noble en el sentido, además, más amplio de, de favorecer que el planeta siga en condiciones adecuadas para, para el futuro, para las generaciones venideras. Es una cuestión de ética ecológica. Somos los depositarios de una riqueza que podemos explotar razonablemente, pero tenemos que legarla al futuro. Y estar hoy aquí en Murcia, en el final del Camino del Sol de este año, para mí también es especialmente interesante, porque sabemos que estamos hablando con gente que conoce estos problemas. El hecho de que de 62.000 instalaciones 25.000 estén en la región de Murcia, es más que significativo. Yo no voy a entrar ahora en disquisiciones sobre el calentamiento global y el cambio climático que ustedes conocen. Lo que está claro es que el célebre cambio de modelo tiene que terminar con el uso, consumo de combustibles de origen fósil para el 2100, como tarde decía el G8. No lo dijo ni el, ni el convenio marco de las Naciones Unidas, ni lo ha dicho el Acuerdo de París. Lo dijo hace pocos meses el grupo de los siete países más importantes del mundo y ser sustituida esa energía fósil sencillamente por eólica, solar, biomasa, geo y mare motriz, etc. El Acuerdo de París es una pieza fundamental en ese camino, porque... Eh, a diferencia de lo que sucedió con el protocolo de Kioto, que ustedes conocen, el protocolo lo, lo, lo ajustaron y lo aplicaron una treintena de países, los de la eh, Comunidad Europea, la Unión Europea y pocos más. Abarcaba el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy, el Acuerdo de París, firmado en el mes de abril y terminado el año pasado, se puede decir que abarca al 100% de las emisiones a 96 países, todos los que forman parte de las Naciones Unidas y algún territorio más. Y por lo tanto estamos ante una situación excepcional. Una situación excepcional que en España contemplamos con la amargura de que desde el 2007, en que se impulsaron, ya se ha dicho en todas las intervenciones anteriores, el, el recurso a la energía fotovoltaica, luego vino ya a partir del 2010 el frenazo y ya desde el 2013 el castigo. Esa es la secuencia de estos pocos años, pero que han marcado un giro en política económica y ambiental absolutamente eh, fantasmagórico y debido a presiones muy concretas que ya también se han explicado. Estamos sobrepasados por países que iban detrás de nosotros y hemos perdido además capacidades tecnológicas en este tiempo. Se puede decir que el Acuerdo de París plantea una mitigación, un recorte de emisiones y al mismo tiempo una adaptación. Va a haber adaptaciones de todo tipo. La agricultura fundamentalmente está buscando ya nuevas semillas, nuevas variedades para adaptarse a lo que es un calentamiento que año a año se hace mayor. Y tenemos también toda una serie de problemas de inundaciones ya más que parciales en archipiélagos, en costas, etc. En realidad, eh, se están estudiando también en la línea del Acuerdo de París importantes efectos colaterales. No solamente es el recorte de las emisiones, se comprobó que el Acuerdo de Montreal, y lo cito, porque fue muy importante la capa de ozono que nos protege de las emisiones de eh, las ondas eh, electrovioletas eh, y todas las emisiones solares. Solo la vida es posible gracias a la capa de ozono. Cuando el Tratado de Montreal hizo posible sustituir los gases de los sprays y los frigoríficos para enfriar, etc., por los... Eh, otros gases que no eran los fluorocarbonos, sin embargo, estos otros gases no estaba bien estudiada la cuestión, pues eh, pudo decir que fue peor el remedio que la enfermedad. Afortunadamente, hace pocos meses, en una reunión que da lugar a lo que se llama la enmienda Kigali, en, en Ruanda, estaba allí el secretario de Estado, Kerry, que es una persona que indudablemente ha trabajado por esta cuestión, es el Obama del medio ambiente en los Estados Unidos, esos gases han sido eh, decretada, ha sido decretada su, su, su extinción ya con otros productos debidamente estudiados. Es importante porque unas veces parece que se resuelve un problema y sin embargo se crea por el otro lado. En cualquier caso, yo diría que estamos ante una situación que parece paradójicamente eh, extraña... Contradictoria. En los tres últimos años se ha estancado el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero, es también resultado de Kioto, es resultado de la sociedad civil que presiona cada vez más por el modelo alternativo de las renovables, pero sin embargo las eh, acumulaciones en la alta atmósfera de, de los gases de efecto invernadero continúan, continúan 400 eh, partes por millón. Eh, cuando en la era preindustrial se calculaban que eran 180 partes por millón, lo cual hace previsible que tengamos que hacer nuevos esfuerzos en la conferencia de Marrakech, que se clausuró ayer y cuyas conclusiones tenemos que estudiar eh, detenidamente. Hoy no es factible hacerlo, será en las próximas semanas o meses. Y se puede decir que la acumulación continúa. Esto es lo que da lugar a que algunos sabios ecológicos como es Love Lake, eh, pues eh, digan que es demasiado tarde y que hemos hecho demasiado poco. En inglés el TL al cuadrado, too little, demasiado poco, too late, demasiado tarde. Pero no es razón para bajar la guardia y dejar de actuar, es al contrario. Todo lo que se está planteando en términos de lucha contra el calentamiento global y el cambio climático, es bueno per se, va en favor de la conservación del planeta, de la mejora de la calidad de vida, de la protección de los derechos de las generaciones venideras. Y por lo tanto estamos en un buen camino, recomendando insistentemente el cambio de modelo a las alternativas. Podría decirse que todo esto se está estudiando, se está empezando a aplicar. Eh, la COP22, la Conferencia de las Partes en inglés, Conference of the Parties, COP22, debemos acostumbrarnos también a esta terminología, parece que ha sido un éxito. Porque el Acuerdo de París es una caja de herramientas. Y la caja de herramientas hay que saber emplearla como cualquier obrero, altersano o, o, o genio industrial y hay que escuchar los informes del panel intergubernamental de cambio climático. Cada tres o cuatro años tenemos un informe, esperamos ya el quinto informe. Eh, todo lo que está pasando en el planeta es antropogénico, está producido por el hombre. Ya es una evidencia y, por lo tanto, esa evidencia obliga, obliga a la acción. Y ya en Marrakech nos hemos percatado... De que estamos ante el problema número uno de nuestra propia existencia. Con una elevación de seis o siete grados de temperatura sin actuaciones compensatorias como las que están haciendo empezando a hacer y que se van a hacer todavía más, el planeta sería imposible para la especie humana. Eso también tenemos la constatación, aparte de, fusión de los, la fusión de los hielos polares, el, los efectos sobre la agricultura, sobre la alimentación, etcétera, etcétera. Tenemos, por lo tanto, una misión importante ante nosotros y yo creo que, aunque el personaje ha sido criticado en algunos aspectos, la película After the Flood, que precisamente After the Flood, Después de la gran inundación, podríamos decir, es una canción de Bob Dylan, el premio Nobel de Literatura peculiar, que dicen que no quiere recoger el premio. En After the Flood, eh, Leonardo DiCaprio ha hecho una síntesis magistral, yo creo. Yo creo que Ampier debe incorporar esa parte de, una parte de esa película sus sesiones, para quienes no, no lo hayan visto. Entra por los ojos lo que está sucediendo. La fusión de los hielos polares, la desertificación, la contaminación de las ciudades, que es más peligrosa que nunca por los óxidos nitrosos, por el diésel, el sistema diésel, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, debemos unir la, la ciencia y la industria y la preocupación con el arte también. Eh, hoy expresar en, una, en un filme todo lo que sucede es una obra de arte y es una gran contribución. ¿En qué se ha hecho en Marrakech? Pues eh, cosas que eran necesarias. Todavía no, había, no existía un acuerdo, porque China y Estados Unidos no estaban incorporados al protocolo de, de Kioto, sobre cómo se miden las emisiones, una cosa tan sencilla, en apariencia, pero tan complicada en la parte. Y también se han estado estudiando lo que puede significar la retirada de Estados Unidos de, eh, del Acuerdo de París. Eh, con muy buena intención, Obama ratificó el acuerdo junto con el presidente de China eh, hace unos meses en una reunión que hubo precisamente en China. Eso está ratificado y se puede decir que eh, está siempre, para siempre la ratificación. Pues no, señores. Puede haber una retirada del Acuerdo de París que, según los textos legales, necesitaría de cuatro años de gestiones y operaciones. Pero también cabe la posibilidad de que Trump, que ha confiado esta materia o va a confiarla a la antigua gobernadora del Estado de Alaska, Sarah Palin, que ustedes conocen por una candidatura anterior a vicepresidente de los Estados Unidos, se podría marchar del convenio marco de las Naciones Unidas del 92, automáticamente dejaría de estar en el acuerdo de París que depende de la convención. Por lo tanto, el peligro es grande. El peligro es grande, pero ya se ha hecho una advertencia muy importante en Marrakech. Si Estados Unidos se marcha, el resto del mundo seguirá adelante. Y el resto del mundo significa que China daría un paso más para prevalecer sobre los Estados Unidos, porque ya finalmente los chinos han comprendido que el crecimiento con los costes ambientales no puede seguir y que hay que proteger primero de todo a la población humana que sufre esta contaminación perversa en todas las grandes ciudades de la República Popular. Yo creo que eh, Marrakech ha sido sobre todo una advertencia a Estados Unidos. Y yo entiendo que Kerry, el secretario de Estado que negoció en gran parte el Acuerdo de París, pues eh, está presionando y no me extrañaría que en un momento dado el Acuerdo de París exigiera una personalidad de gran categoría para representar las aspiraciones del mundo en esta materia y podría ser el propio Kerry. Además, la sociedad civil en Estados Unidos pesa mucho y las ciudades que se han exaltado aquí por el, por el alcalde, pues realmente las ciudades ya tienen un programa ambiental y contra el calentamiento global. Los estados de la Unión están divididos, 25 son carboneros, por así decirlo, y, y los restantes son ambientalistas y están con el Acuerdo de París. Por lo tanto, el peso de la sociedad civil, del conocimiento y de la imaginación. A mí cuando me dicen, hay una sociedad de la información que se traduce después en una sociedad de la comunicación y del conocimiento, bueno, pues además está la imaginación. A partir de ahí. El caso típico es, es el Silicon Valley, el Valle del Silicio en California, que es el centro de la investigación mundial en muchos aspectos. Y podríamos decir que todas esas fuerzas van a pesar también a la hora de que Trump decida marcharse de un acuerdo como el de París. Yo creo que la cosa está, por así decirlo, en el fiel de la balanza. ¿Por qué lado se va a decidir? Y además Obama, antes de irse, en estos días se ha presentado la estrategia de Estados Unidos para el, para, para el tema del, del cambio climático y ya promete que para el 2050 el 80% del consumo de combustibles fósiles en Estados Unidos se habrá acabado. Hay muchos problemas todavía y termino. Termino porque eh, están los problemas de las emisiones difusas que se dicen. Es decir, ahora controlamos las industrias eh, termoeléctricas, etcétera, etcétera, cemento, hay un plan en cada país según Kioto y lo habrá según el acuerdo de París, pero todavía no se controlan directamente eh, los recortes de CO2 en transporte, edificación, agricultura y son importantísimos. Solamente en la agricultura es el 20% de las emisiones, emisiones de, de metano, de incendio de bosques tropicales, etc. Y todo eso hay que resolverlo. Y ya la, la propia ministra de Medio Ambiente en España lo ha planteado como una parte de una estrategia española que todavía está por definir y que todavía no han planteado cuándo se va a empezar a definir. Es cierto que también el Acuerdo de París va a ser discutido en las cortes, en las próximas semanas, y eso es muy importante seguirle la pista. Recordaría, además, que no solamente son recortes, que también tenemos los bosques, esas inmensas áreas forestales, y hay que eh, reforzarlas todavía. Son sumideros de CO2, han acumulado el CO2 de toda la historia geológica de la Tierra. Y termino ya de verdad diciendo que eh, Ampier tiene que estar alerta. Y todos ustedes tienen que estar alerta. Ha sido nombrado ministro de Energía, el señor Álvaro Nadal. Y en una calificación de sus tres expresiones más estrictas, dice, eh, cuando era jefe de gabinete del presidente Rajoy, decía aquí, a su gabinete, aquí se viene ya llorado de casa. Y luego además decía... El segundo es, no hay pasta pública para nadie. Y al final dice, los costes de la crisis se reparten entre todos. Yo creo que ahí Ampierre tiene que preparar ya una respuesta a esas palabras. Porque se viene ya llorado de casa. No, lo que se viene es a exigir. Eh, no hay pasta pública para nadie. Sí la hay, la hay para las energías convencionales y no para las renovables. Y se dice, la crisis se reparte entre todos, de acuerdo, pero empezando porque paguen los que no pagan todavía absolutamente nada.